Viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, y pedirle disculpas porque lo hice esperar un tiempo, me atrasé en la anterior entrevista. ¿Cómo está, viceministro? Gracias por esperarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Jimena. Muchísimas gracias, viceministro. Ayer el ministro de Economía dio una conferencia de prensa, habló sobre la, la economía en el país, sobre la, la evaluación que hace y sobre el tema del déficit fiscal. Quiero empezar por lo básico, por favor, para que podamos entender qué es déficit fiscal. Bueno, primero agradecer a Jimena, por, por permitirme explicar este tema del déficit conceptualmente, ¿no? Mira, y sobre todo para que toda la población que nos está escuchando y nos está viendo el programa, cuando hablamos de déficit eh, está asociado al tema de lo que es que se gasta más de lo que se tiene como ingreso, ¿no? A eso se llama déficit. Cuando una persona en una casa eh, tiene un gasto en los chicos, ahora con, digamos, útiles, alimentos, vestimenta, etcétera, y tiene un ingreso limitado, y sus gastos son mayores de sus ingresos, Estamos hablando de lo que es un déficit fiscal, eso es el tema política. en términos macroeconómicos ahora, ¿no? Ajá, y Bolivia como país, ¿está gastando más de lo que está ganando en este momento? ¿Perdón? Bolivia como país, ¿está gastando más de lo que está ganando en este momento? En términos corrientes, el balance fiscal en términos corrientes está aparejado, tenemos un nivel de 0%, ¿no?, en términos de PIB. ¿Por qué te digo en términos corrientes? Porque el año, el, el, el, cuando incorporamos en el balance fiscal la inversión pública, Jimena, el, el, el déficit fiscal es lo que señalaba el ministro el día de ayer, el 7,2% del PIB. A ver, eh, para, para, que nos quede claro, para que nos quede claro, quedamos en cero, digamos. O sea, no es como que de lo que ganamos, gastamos lo mismo. ¿Eso? En, en los ingresos y gastos corrientes pasa eso. Ya. Ya. Ahora, cuando nosotros vemos... La, el gasto que se incorpora o metemos dentro del gasto, lo que se destina a la inversión pública, entramos en un déficit del 7,2%. Entonces, hay un 7,2% y eso ahorita es más que antes o es menos que antes? Te agradezco. Para mirar, para contextualizar el tema, el año 2018 y no me quiero referir solamente en el año 2020, el año 2018, el déficit del sector público era de más del 8%, 8,2%, 8,3%, ese era el déficit. El año 2019 era del 7,2%. Hemos disminuido casi un punto porcentual, ¿no? aproximadamente. El año 2020 el déficit del sector público se dispara al 13%. De 7 aumentamos al 13%. El año 2021, ya en la gestión del presidente Lizardo, el déficit del sector público alcanza al 9%. El año 2022 al 7,2%. Si tú adviertes eso, eh, Jimena, eh, Jimena, lo que estamos hablando y lo que estamos advirtiendo, eso se conoce como en economía como disciplina fiscal. Hemos ido paulatinamente, año tras año, 2021-2022, cerrando la brecha del déficit, ¿no? Cada vez es menor el déficit que tenemos. Pero este escenario de menor déficit estamos, eh, eh, estamos llevándolo adelante sin descuidar el tema de lo que es el gasto en inversión pública. Es decir, el gobierno sigue destinando una fuerte cantidad de recursos. El año pasado, dos más de 2.600 millones de dólares que hemos destinado a inversión pública para apoyar principalmente la política de industrialización, la política de inversión pública en infraestructura, la política que está reactivando los demás sectores y que nos está permitiendo crecer en 4,3% al tercer trimestre del 2022, conforme nuestro ministro de planificación señalaba la semana pasada cuando daba el dato al tercer trimestre de, de crecimiento de la economía boliviana Ahora, hay algo de lo que se habla Y un temor también De que pase algo con la inflación en Bolivia Vemos lo que pasa en el vecino Argentina Con una inflación altísima eh, La gente que recibe un sueldo Porque la inflación es un impuesto grandísimo Al que recibe un sueldo, al más pobre ¿no? En Argentina es que como hoy día Compras un pan en 20 pesos Mañana lo compras en 40, algo así ¿Cómo está este tema en nuestro país, por favor? Mira, este enero Este mes pasado Que hemos terminado el mes de enero de esta gestión la inflación llegó a 0,3%, y es un nivel de inflación 0,3%, reitero, y es un nivel de inflación bastante baja, porque también, como tú decías, seguimos experimentando en otras economías niveles de incremento en los precios bastante considerables, y lo que está nuevamente volviendo a generar el descontento en la sociedad. ¿Cómo hemos acabado el 2022, Jimena? El año 2022 llegamos a tener y obtener una tasa de inflación de 3,12%, Ecuador, que nos sigue, está con 37%, Perú estaba ya estaba con el orden del 10%, y así, aproximadamente, como tú mencionabas, Argentina ya ha superado el 70% el año pasado, lo propio pasaba con, con otras economías en Colombia, ya ha superado los dos dígitos. En nuestro país tenemos una inflación controlada, de ahí que derivamos el término de estabilización, tenemos una estabilidad económica en los países de la economía, están estables, cuando, Jimena, cuando tú contrastas y comparas estas dos variables que acabamos de hablar, uno, crecimiento en la economía con inflación, Bolivia se sitúa en un cuadrante o en un escenario bastante, eh, no te puedo decir enviable porque sería muy sobre y pero bastante, eh, bastante eh, elogiable en algunas economías porque dicen, ¿cómo está haciendo Bolivia? Está creciendo y con unas tasas de inflación bastante bajas. En otras economías está presentándose eh, otros escenarios. Están teniendo crecimiento por, con inflación bastante alta, otros peor. No están teniendo crecimiento y están teniendo inflaciones altas. Entonces, nuestra economía ha logrado tener y, co y poder encontrar estos elementos, esos dos, dos variables fundamentales de tener un control en los precios, sumar a un crecimiento económico que, como te digo, es sujeto a comentarios muy positivos de los agentes económicos en distintas regiones o organismos internacionales que nos están señalando que dicen que lo que estamos haciendo está haciendo, lo estamos haciendo muy bien y qué ¿es, ¿es lo que el país haciendo? que tiene eh, menor inflación de toda Sudamérica? sí, sí de la, de toda cómo Sudamérica se logra nos... eso? con 3,12% el que nos sigue es Ecuador con 3,7, 3,8 si no me equivoco uh -huh. Entonces, nosotros estamos dentro de la región con la economía con menos inflación en la gestión 2022 ¿y, y dígame y en cómo inicio se logra año, esto, viceministro? En enero, porque hemos repetido escucha, la economía o sea. con la menor inflación en la región porque usted escucha, uno escucha a algunos analistas y dicen que esto es algo ficticio, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es real, que estas cifras que nos da el Ministerio de Economía son reales para decirlo en común, que no nos las están charlando? Mira, es muy fácil, ¿no? Eh, cuando ellos, los analistas salgan a protestar eh, a las calles reclamando con el pueblo de que los precios están subiendo, como lo hacen, lo hacen en, en otras economías, el pueblo sale, reclama, dice, está reclamando que el Estado asuma una política de subvención de los hidrocarburos o de los alimentos, ahí... Te voy a dar, les voy a dar la razón a estos analistas de que hay un descontento en la sociedad. Como tú lo señalabas, Jimena, uno de los impuestos que es lacerante para la población que tiene ingresos limitados es el tema de la inflación. Cuando la gente, el día de hoy, ha comprado su pancito para el desayuno a 50 centavos y mañana va, ya no compra 50 centavos el pan, sino lo compra a 60, 70, 80 bolira, eh, centavos el pan, la gente la, al minuto ya va a salir a la calle a la protesta. Porque eso va a derivar en que incremente el azúcar, el arroz, incremente otros productos de la carne. Si tú vas hoy día a la gasolinera y compras tu litro de gasolina a 3.74 litros, y mañana vas y lo compras a 5 o lo compras a 6, seguro, te darás seguro, inclusive tú vas a salir a protestar por el tema del incremento de los precios. Perfecto. Cuando yo lo vea a los analistas porque están en las calles porque hay incremento de los precios, les voy a creer. En tanto en cuanto, cuando solamente afirmen y que esto es algo real y la población esté tranquila, nosotros no, eso es evidente de que no hay tal situación, ¿no? Perfecto. Eh, me dijeron que solamente podía estar 10 minutos con nosotros, viceministro. ¿Algo que usted necesite decirle al país de las cifras eh, que han mostrado ayer? Mira, algo importante que es que lo que decía, la disciplina fiscal. Uno, sabe, uno, uno cuando esté en casa, Jimena, yo ahí... No, lo, primero no te, no te preocupes del tiempo porque ya eh, eso eh, ya lo subimos con una entrevista posterior. Ahora, mira, cuando hablamos de disciplina fiscal, nosotros tenemos que entender, ¿no? De que cuando en la casa tú tienes más gastos que los ingresos... Generalmente los papás, el, el, el que está a cargo de la casa, tiene que asumir políticas no de contracción del gasto o buscarse otro empleo para mejorar sus ingresos. Nosotros como gobierno no hemos creado ningún impuesto en la economía, no se ha creado ningún impuesto, ¿no? Sin embargo, hemos mejorado en un 20% la recaudación tributaria en el año 2022. por 20% de mejora. De 49 mil millones que he recaudado el año 2021, el año 2022 recaudábamos 58 mil millones, ¿no? Tanto la administración tributaria de impuestos internos, pese a los bloqueos, pese a los cierres, pese a los obstáculos que teníamos en distintas distritales que teníamos en Santa Cruz y en otras regiones, no han mejorado y han superado las metas que teníamos programadas desde el Ministerio de Economía para estas instituciones, de, de tanto para impuestos nacionales como para la nacional. Ahora, esta mejora en la recaudación, Jimena, no se podía dar en un escenario de crisis económica, donde muchos analistas o políticos nos dicen, Bolivia está en una crisis y el gobierno está... Eh, mintiéndonos, está maquillando las cifras, no, lo que estamos viendo es que si cuando hay una crisis lo primero que se tiene que contraer o primero que se va a contraer por parte del agente económico es el tema de pago de impuestos, la gente va a dejar de pagar impuestos ¿Puestos eh, revelan totalmente otra cosa, viceministro? Los impuestos revelan otra cosa, los impuestos tanto el IVA, el IUE, el IT los, el impuesto al consumo específico muestran un comportamiento positivo. ¿En comparación a sí. qué año viceministro, por favor? ¿Perdón? ¿En comparación a qué año, el crecimiento? El crecimiento de 2022, del, te del, digo que está puesto, en el orden el del, del 20%. Hemos subido de 49 mil eh, millones de recaudación a 58 mil millones de recaudación el año 2022. Ya, permítame, voy a leer algunos mensajes del Soberano. Quiero decirle al, al Soberano que mil disculpas, me acaba de llegar la tablet, no la, no la tenía, lamentablemente por eso no hemos podido leer Soberanos, pero más adelante vamos a leer Soberanos de la entrevista anterior para ver qué opina el Soberano, la gente. Dígale al Señor, nos dicen que en 2020 hubo pandemia, no se puede comparar ni tomar como referencia ese año. Qué pena, porque hay gente que no sabe, dice. Eh, aquí nos dicen, este, dígale al Señor, eh, bueno, este ya lo leí, permítame por favor. El ministro habló de la gasolina, dice, ¿a qué se debe la escasez de gasolina en especial? ¿Podría explicar? Ya, no, ya tuvimos una entrevista ayer con el, con el presidente de, de Yacimientos, donde aclaraban todo lo que pasaba con el combustible. Buenos días, dice, nos, nos venden una falsa economía con tal de no perder el poder. Saben que si devalúan la moneda y suben los carburantes, hasta su misma gente los va a sacar del gobierno. Por eso es que cada vez hay menos reservas. A ver hasta cuándo aguantan. Tres cosas ha dicho esta persona que me gustaría que usted aclare. Falsa economía, devaluación de moneda y subsidio a los carburantes, viceministro. Bueno, primero eh, las afirmaciones que yo estoy haciendo eh, están debidamente respaldadas, Jimena. Yo te hablaba de que la, la recaudación tributaria ha aumentado el año 2022 en, 50, en 20 por ciento, de 49 mil millones a 58 mil 600 y un poco más millones de bolivianos de incremento en la recaudación tributaria, ¿no? Datos. Eh, que tenemos registrado en nuestro sistema y que se hacían reflejados eso para pena del comentarista que hizo ese, ese, esa pregunta en recursos mayor, mayores recursos de tra por transparencia a municipios, a gobernaciones universidades, ¿no? porque también ¿no? las universidades, las gobernaciones los municipios estuviesen reclamando por qué no estuviesen llegando los recursos o sea, es un dato verídico que es contrastable con lo que está pasando con, nuestros, nuestras, eh, con nuestras gobernaciones municipios y universidades, primer elemento o sea, por tanto no es eh, algo falso Segundo elemento, eh, el tema de eh, las reservas internacionales. Este tema de las reservas, Jimena, eh, si tú debes tener tus grabaciones, este tema lo tenemos hace más de dos años. Los comentaristas que siempre han venido diciendo que las reservas se están acabando, que no hay reservas, que el gobierno va, en cualquier momento va a devaluar. Y te lo digo, hace más de dos años. Cuando ingresamos, fue el primer, eh, la, la primera eh, hipótesis que, lanzó, que lanzaron algunos analistas. Pasaron dos años y el tipo de cambio no se movió. Pasaron dos años y las reservas internacionales siguen en el orden de 4.000 millones de bolivianos, de dólares. La última semana, la semana pasada, las reservas están en el orden de 3.900 millones aproximadamente. Y eso va fluctuando, porque las reservas es una variable de flujo. ¿Eso es suficiente, es viceministro, eso es suficiente de las reservas? ¿Es suficiente? ¿Perdón? ¿Es suficiente? ¿Están descendiendo las reservas? ¿Eh, ¿Este descenso en las reservas genera algún peligro o no? No, porque como te digo, es una variable de flujo. Es una variable de flujo que hay semanas, hay días que aumenta debido a lo que estamos exportando, ¿no? Y hay semanas que disminuye debido a lo que estamos importando, es una variable de flujo. Y para para, para nuestro nuestra, para la persona que consultó, eh, informarle que Bolivia el año pasado exportó eh, más de 12.000 millones de dólares y, y importamos eh, algo de 11.000 millones. Es decir, tenemos un saldo favorable, un saldo comercial favorable. Es decir, que exportamos más de lo que importamos. Y eso también tiene su repercusión en las reservas de manera positiva, porque son recursos divisas que están ingresando. ¿no? Perfecto. Eh, Viceministro, por favor, esto, esto que le voy a preguntar Es una curiosidad personal y no sé si usted tendrá el dato ¿Volvió ya a trabajar el director del INE? ¿Sabe usted? Porque vi una conferencia de prensa De, de él y como no estuvo, acuérdense En toda la polémica por el censo ¿Usted tiene idea si él ya volvió? Porque dicen que ha dado una conferencia de prensa Sí, volvió a trabajar Nosotros, los, nosotros como economía eh, Al mando de nuestro ministro de economía Cada viernes tenemos reunión del Grupo Macro Donde hacemos una evaluación de toda la, de la Política fiscal y monetaria en nuestro país, y eh, nuestro director del INE participa presentándonos los datos de inflación y las demás variables que está a cargo del INE, Ajá. y está trabajando. ¿eh? ¿Hace cuánto sabe usted? ¿Se recuerda desde cuándo está trabajando? Bueno, no, no tengo el dato preciso, pero ya debe ser un poco más de un mes, que ah. entiendo que ella regresó. Perfecto. Viceministro, como siempre, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana. No, así Jimena, un saludo desde acá, de la paz. Gracias. Gracias. Eh, algunos mensajitos. Eh.